La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio no superó los 75.000, puedes solicitarla ya. El plazo termina el 31 de marzo. Gobierno de España.